a los futuros presidentes y si se usa este modelo no sé cómo Kamala Harris se salvará de ser acusada combinación de la ineptitud oficial y la emergencia económica del país pueden haber camuflado y por lo tanto subestimado descaradamente la crisis hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal noticias al día donde lo que la gente rumora como un chisme aquí siempre lo contamos como primicia antes de iniciar no se les olvide como siempre suscribirse a nuestro canal Activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nuestras noticias y por supuesto que este canal lo comenten con sus familiares, con sus amigos, que lo compartan en todas las redes sociales. Ahora sí arranquemos. La doble moral diplomática que desata a Elena de Juan. Como bien lo hemos venido diciendo, los entes multilaterales han sido de gran significación para la defensa de los derechos humanos y consolidar gobiernos democráticos en todas partes del mundo. Es innegable ese sentido, el rol que viene jugando entre las diferentes etapas de la humanidad por personalidades adscritas a entes como la ONU, la OEA, la Unión Europea, la Organización Panamericana de la Salud, la FAO o la Corte Penal Internacional. Este al parecer es uno de los casos porque aquí tenemos el triste y deplorable papel desempeñado por la funcionaria Alena Don Juan como relatora de la ONU al prestarse para hacer valer la propaganda que utiliza el gobierno dictatorial y represivo de Nicolás para excusar su responsabilidad en la emergencia humanitaria y la violación de derechos humanos en Venezuela. La relatora Alena Don Juan, por medio de los informes dados, eh, da a conocer a los medios de comunicación lo siguiente Que son realmente insólitos Teniendo en cuenta que el gobierno dictatorial chavista Según documentos certificados por órganos de la misma organización de las Naciones Unidas Enumeran los latrocinios, ineficiencias y violaciones flagantes a los más elementales derechos humanos Como detenciones arbitrarias, torturas y crímenes de lesa humanidad Ahora miremos otro hecho no menos alarmante lo constituyó la operación de la diplomacia de Nicolás que hizo posible asegurar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Justo en el momento en el que el gobierno dictatorial madurista recibe más acusaciones y críticas por violaciones sistemáticas a las garantías fundamentales de los ciudadanos. En esta relativa hay más todavía. Traigo las reflexiones del doctor William Cárdenas en relación al caso Venezuela. Acerca de la negligencia, inacción, los retrasos de incompetencia de la señora Fatou Bensouda, quien acaba de terminar su papel como fiscal de la CPI, traducido en una auténtica obstrucción a la justicia que reclaman las decenas de miles de víctimas venezolanas sometidas durante más de 15 años a una política sistemática y generalizada de violaciones a los derechos humanos, el cual ha acusado numerosos crímenes de lesa humanidad. La verdad es que antes de abandonar su puesto, la señora Benzouda no tuvo más alternativa que dejar en curso el proceso del caso venezolano, pero con un evidente retraso inexplicable a la luz de la magnitud de los crímenes perpetrados por la tiranía venezolana. Pasando a segunda noticia, otra que puede ser acusada es la vicepresidenta Kamala Harris, la cual podría ser la próxima en enfrentar un juicio político. Recordemos que ahora la vicepresidenta de los Estados Unidos apoyó un fondo de Minnesota que pagó finanzas a criminales, por eso desde el Senado aseguran que puede ser motivo para abrirle un juicio en el Congreso. habéis dicho que dice que el que está quieto se deja quieto, como bien sabemos el juicio político contra Donald Trump es un capítulo cerrado, este a la vez podría abrir caminos en contra de los demócratas principales precursores de impeachment. Así lo hizo saber el senador republicano Lindsey Graham, haciendo especial mención a la vicepresidenta Kamala Harris. Con 57 votos a favor de la condena y 43 en contra, Trump quedó absuelto del juicio político. El resultado estuvo lejos de las dos terceras partes que necesitaban los demócratas para dictarle responsabilidad política. Por eso una vez conocida la decisión, el expresidente aseguró que el movimiento Make America Great Again hagamos a Estados Unidos grande de nuevo, solo acaba de empezar. En política todo se vale. De ahí sale esta frase, que es la siguiente. Hemos abierto la caja de Pandora a los futuros presidentes. Y si se usa este modelo, no sé cómo Kamala Harris se salvará de ser acusada si los republicanos toman el control de la Cámara. Así lo explicó el senador en la entrevista con Fox News Sunday. No es nada descabellado su argumento, ya que Harris el año pasado apoyó el Minnesota Freedom Fund antes de convertirse en compañera de fórmula de Joe Biden. Este fondo supuestamente estaba destinado a pagar las finanzas de personas que habían protestado en Minnesota por la muerte de George Floyd. Lo que ocurrió luego es que terminó pagando la fianza de crímenes con delitos graves. De ahí viene la pregunta, ¿qué más se puede hacer para incitar a la violencia en el futuro que paga la fianza de las personas que destruyeron las tiendas y golpearon la policía por eso graham advirtió lo siguiente como no es eso incitar a la violencia futura tengan cuidado con lo que desean mis colegas demócratas tengan cuidado con lo que desean así lo afirmó directa o indirectamente como lo quieran llamar Kamala harris ayudó a los alborotadores violentos en minnesota a salir de la cárcel para hacer más daño Recordemos que fueron los mismos demócratas los que habían acusado a Trump de incitación a la insurrección. Ellos se basan en el discurso del 6 de enero en Washington. En respuesta a ello, la defensa de Trump mostraron videos de cómo la retórica de llamar a la lucha ha estado presente una y otra vez en discursos de senadores y representantes demócratas e incluso de Kamala Harris y Joe Biden. El senador Lindsey Graham se basa en argumentos que van en ese sentido. Si Harris apoyó a ese fondo, quedaría en una situación similar a la de Trump, esta vez con pruebas de su apoyo. También indicó en el informe que entre las personas rescatadas por el MFF había un sospechoso que disparó a la policía, un delincuente sexual condenado dos veces y una mujer acusada de matar a un amigo. O sea, no estamos hablando de hermanitas de la caridad. Entre los casos, Portal resalta los casos de estas joyitas. Jael Stanlings, acusada de disparar contra la policía durante los disturbios de mayo, fue rescatada con 75 mil dólares. También está Donovan Bowen, acusado de invadir la casa de su exnovia y asfixiarla. Fue rescatado con 3 mil dólares. Otra persona que recibió ayuda de, del MFF fue Darnica Floyd, acusada de asesinato en segundo grado después de presuntamente puñalar a un amigo hasta la muerte. También el MFF pagó 750 dólares para una fianza de Kylen Evans Acusado de saquear una licorera, una tienda de ropa y una tienda móvil Ahora miremos aquí puntualmente cuál es la responsabilidad de Harris se si aclara cualquiera que haya solicitado donaciones de Minnesota Fredon Phone Comparte la responsabilidad de cómo se usa el dinero En este caso para rescatar a un criminal lento que cometió un nuevo acto de violencia y si a esto le sumamos el apoyo al MFF por parte de Kamala Harris, que también promovió la presencia de testigos al Senado en el juicio político contra Trump. Vamos con tercera noticia. ¿Por qué pueden aumentar significativamente las muertes por pandemia en Venezuela? Haciendo un profundo análisis de las condiciones del país que muestra que podría desencadenarse una situación explosiva a un corto plazo, si vemos los venezolanos tuvieron una rara ocasión para celebrar la semana pasada cuando una directiva del gobierno despejó el camino para que cientos de miles de sus compatriotas en peligro recibieran dosis de las vacunas contra la pandemia aquí pasa algo los compatriotas en cuestión eran inmigrantes quienes dejaron su tierra natal para hacer una vida nueva en el extranjero el gobierno era el colombiano cuyo gobierno para proteger a los venezolanos expatriados no emanaba al caudillo en caracas sino de su archicrítico al otro lado de la frontera el presidente iván duque por eso la oferta de vacunas es parte de un acuerdo más amplio para otorgar un estatus de protección temporal a los venezolanos que viven de manera irregular en Colombia. Esto lo que hace es que abre la puerta para que casi un millón de vecinos desplazados pues, puedan residir sin problema, trabajar y acceder a la salud pública en su hogar adoptivo de manera legal, que pienso que es algo muy importante, en especial por la salud y más en esta situación en la que estamos viviendo de pandemia. La verdad es que el día de hoy es un milagro que la contaminación de la pandemia no haya abrumado a Venezuela Según las cuentas que a la vez son poco creíbles Para el 11 de febrero el país había registrado oficialmente casi 132.000 casos Y lamentado la pérdida de 1.260 vidas a causa de la enfermedad Una cantidad modesta en comparación con el afectado continente sudamericano Si se considera la devastación del sistema de salud en Venezuela Médicos y profesionales de la salud informan que la combinación de la ineptitud oficial y la emergencia económica del país Pueden haber camuflado y por lo tanto subestimado descaradamente la crisis Arrancando por la drástica escasez de gasolina que agotó las bombas de combustible Redujo la movilidad nacional y por lo tanto frenó O tal vez simplemente retrasó la propagación de la enfermedad en la comunidad Que golpeó más fuertemente a Caracas y el estado norteño de Miranda. Con solo dos laboratorios gubernamentales acreditados en Caracas, donde se reportaron la mayoría de los casos y pocas pruebas en otros lugares, Venezuela enfrenta ciega a la pandemia. Solo 21.3 pruebas de isopos por cada 100.000 habitantes desde abril, una tasa cinco veces menor que la de los países vecinos. Sin ceder, Nicolás desairó a Guaidó y a su principal aliado, Estados Unidos, a anunciar un acuerdo con Moscú para importar la vacuna Sputnik B de Rusia, de la cual se espera que lleguen 100.000 dosis la próxima semana y quizás millones más en algún momento. Y así amigos, hemos hoy concluido nuestras noticias, no se les olvide activar la campanita de notificaciones para que estén muy pendientes de nuestras noticias, compartir este canal con todos sus amigos, familiares en redes sociales. Hasta una próxima, chao, chao.